¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman, estamos en el estudio de Full Hard y hoy vamos a armar una PC Gamer con AMD y otra con Intel por aproximadamente 10.000 pesos argentinos. Lo que hicimos fue más o menos mezclar un poco los componentes como para que ingresen dentro de este presupuesto. Una vez más hicimos una de cada una de las plataformas para que estén todos contentos. Más adelante vamos a llegar a los benchmarks. Así que vamos a lo más importante primero que son las especificaciones técnicas. La PC Intel está hecha con un Pentium G4560, la madre es una ASUS H110MP, tiene un stick de memoria DDR4 de 8 GB Kingston Fury de 2400 MHz, una unidad de almacenamiento de estado sólido de 120 GB marca Kingston serie A400, el gabinete es un Centei G18 con la fuente integrada de 500 watts y finalmente logramos añadir dentro de este presupuesto una placa de video GeForce GT 1030 de MSI de 2 GB. Pasando a la de AMD, tenemos un Ryzen 5 2400G, la madre es una Gigabyte ga a 320 ms 2 h socket M4. En este caso también tenemos 8 GB de memoria RAM DDR4-2400 Kingston Fury, pero son dos sticks de 4 GB. Esta diferencia la hicimos no por un tema de presupuesto, sino porque este procesador, al tener una GPU integrada, se beneficia mucho de un ancho de banda extra que está provisto por el Dual Channel. También tenemos la misma unidad de almacenamiento, es decir, es un SSD de 120 GB marca Kingston de serie A400. El gabinete también es el mismo, es el Centei G18 con la fuente de 500 watts integrada. Como podrán ver, en este caso no pusimos una placa de video dedicada porque vamos a utilizar la integrada, que es la Vega 11 del Ryzen 5 2400G. Dado que estas computadoras las pensamos justamente para jugar, hicimos benchmarks con los cuatro juegos más populares del momento, y no se me enojen con los juegos que elegimos. Si quieren que mostremos otros juegos más adelante en otras configuraciones, por favor, háganoslo saber. Arrancando por el pub y el Overwatch, vamos a ver que en general las dos plataformas están bastante parejas. Realmente no hay muchísima diferencia. Es decir, no vamos a ver unos valores tan distintos que nos obliguen a comprar una plataforma por sobre la otra. Ahora, si nos vamos para el CSGO, vamos a ver que la plataforma de Intel tira aproximadamente unos 85 cuadros por segundo de mínimo con 146-147 FPS promedio cuando la plataforma de AMD, una vez más, con la GPU Vega 11 integrada tira 45-46 FPS de mínimo contra 75,7 más o menos de promedio ¿Qué significa esto? Que la plataforma de Intel tira casi el doble en lo que respecta a cuadros por segundo mínimos de lo que vencheamos respecto a la de AMD Finalmente, llegando al Fortnite, vamos a ver que las dos plataformas tirarían, tal vez a simple vista no se nota, pero tirarían la misma cantidad de cuadros por segundo. Es decir, por ejemplo, en la de Intel tenemos de promedio más o menos unos 37 cuadros por segundo, cuando en la de AMD tenemos aproximadamente unos 38. Una vez más, básicamente lo mismo. Sin embargo, vamos a ver que en la plataforma de AMD tenemos una cantidad de cuadros por segundo mínima de casi 7,8 cuadros por segundo, cuando la de Intel se mantiene cerca de los 30 cuadros por segundo. Esto no es porque la GPU integrada Vega 11 de este micro de Ryzen de AMD no aguante el Fortnite, sino porque simplemente la PC se queda sin RAM. Lo que hicimos para lograr la mejor performance con la plataforma de AMD fue ingresar al BIOS y hacer unas pequeñas modificaciones para habilitar a la GPU integrada que tome más memoria RAM que la que viene de fábrica. No se preocupen, esto no es nada raro. Si nunca lo vieron, si no saben cómo se hace, vamos a subir un video explicando paso a paso cómo se realiza esto que acabamos de mencionar. Y volviendo un paso para atrás, hablando exclusivamente sobre el benchmark del Fortnite, arrancamos con una cantidad de memoria RAM disponible para la GPU integrada de 2 GB. En ese momento tal vez los resultados no fueron tan buenos y después lo que hicimos fue bajarla a 1 GB en total y en ese momento los resultados fueron un poco superiores, sin embargo la plataforma de Intel sigue ganando. Consideren que sí, podemos hacer algunos pequeños cambios en estas computadoras. Si por ejemplo no les va a alcanzar el espacio de almacenamiento con el SSD de 120 GB, pueden tranquilamente comprar un disco rígido de un terabyte o si quieren un poquitito más de performance gráfica entonces pueden, por qué no, comprar una RX 560 o una GTX 1050 que con la fuente de alimentación integrada de estos gabinetes va a aguantar. Si quieren comprar, por ejemplo, una 1050Ti entonces ya iban a tener que comprar otra fuente. Por supuesto, ya pueden comprar cualquiera de estas dos computadoras en nuestra tienda fullhard.com.ar En la descripción del video van a tener un link a cada una de estas PCs y si quieren ver las especificaciones técnicas también lo pueden hacer en la descripción. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.